Esperamos que hayan tenido un gran día. Les habla José Juan Tañón Díaz y les doy la bienvenida a los sorteos de la Lotería Electrónica. Hoy es viernes primero de julio de 2022 y estamos listos para celebrar los sorteos de Pega 2, Pega 3, Pega 4, Multiplicador, Doto Cash y Doble Revancha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 Continuamos, mi gente, con el sorteo del Pega 3. Mucha suerte. Y recibimos el primer número. Es el 0, el 0. Segundo número. Es el 4, el 4. Tercer número. Es el 8, el 8. El número ganador en el Pega 3 es el 0, 4, 8. El 048. Continuamos con el sorteo del Pega 4. Mucha suerte mi gente. Y si nos preparamos para recibir el primer número. Que es el 4. El 4. Segundo número. Que es el 2. El 2. Tercer número. El 1.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 28, 28, tercer número, 21, 21, cuarto número, 23, 23, quinto número, es el 5, el 5, y el bolo cash del loto cash, es el 5, el 5, los números ganadores de loto cash son, 1, 28, 21, 23, 5 y el bolo cash es el 5. Pasamos con el sorteo de la doble revancha que tiene un premio de 120 mil dólares. Adelante con el sorteo. Y nos preparamos para recibir el primer número de la doble revancha que es el 29. 29, segundo número. 15. 15, tercer número, 22, 22, cuarto número, 5, el 5, quinto número, 9, el 9 y el bolo cash de la doble revancha es el 1, el 1.